Partiendo de una situación de equilibrio como la representada en el gráfico, vamos a considerar qué sucederá si se produce una variación tanto de la oferta como de la demanda. En este caso en concreto vamos a suponer que se produce un aumento de ambas, es decir, un desplazamiento hacia la derecha. Veremos que si se produce un desplazamiento hacia la derecha tanto de la demanda como de la oferta, en este ejemplo que tenemos representado, se puede apreciar que el precio ha aumentado y la cantidad también lo ha hecho, porque el desplazamiento de la demanda ha sido mayor que el de la oferta. Sin embargo, partiendo de, igualmente de una situación de equilibrio, si el desplazamiento de la demanda es menor que el de la oferta, como estamos viendo en este caso, la nueva situación de equilibrio se producirá para una mayor cantidad, pero para un nivel de precios menor. La última posibilidad que cabe es que el desplazamiento tanto de la demanda como de la oferta nos provoque un incremento en la cantidad, pero con un nivel de precios estable. Son las tres posibilidades existentes. En todas ellas se produce un aumento de la cantidad intercambiada en el mercado, dado que tanto el el desplazamiento hacia la derecha de la oferta como el desplazamiento hacia la derecha de la demanda provocan que la cantidad aumente. Sin embargo, respecto al precio hemos visto que podía aumentar, disminuir o permanecer constante. Esto es así porque el aumento de la demanda hace que el precio crezca y el aumento de la oferta hace que el precio disminuya. Son efectos contrarios y según cuál tenga una mayor repercusión sobre el precio, pues subirá, bajará o permanecerá constante.